mis hermanos de Cristo en la Gloria, querido televidente, aquí en momento que tú nos estés viendo. Esta palabra, esta semana se ha titulado Desierto de los Muertos, esta palabra que el Señor nos trae el Espíritu Santo. Eh, esa colación de que estaba mirando un video y ese video habla, habla, o sea, habla sobre la Coca-Cola y que, cómo es de dañina la Coca-Cola para nuestro cuerpo. Y es por eso que me puse en la tarea de, uh, de hacer lo que hacía en este video y ver uh, este y tiene razón lo que, lo que viene este vídeo, como en la Coca-Cola, este producto que sabe rico pero es destructivo para nuestro cuerpo, es por eso el este Espíritu Santo me indica, me, nos dice en esta semana muchas veces al pueblo de Dios se le habla, se le evangeliza, se le predica, se le dice muchas cosas, dirán que uno está loco, que uno está, mejor dicho, eh, fanático, no sé, las palabras que se te puedan irritar en la mente, pero... Uno hace la tarea, pero el pueblo de Dios no lo no, no hace lo que el Señor uh, indica a través de sus, de sus de sus hijos, de sus instrumentos. Es por eso que el Señor una vez más ha titulado esta palabra desierto de los muertos. Este desierto de los muertos que nos lleva números capítulo 21, versículo 5. y el y el pueblo habló contra Dios y Moisés porque no habéis sacado no habéis sacado de Egipto para morir en el desierto pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. mira que antes de comenzar a, a, a hablar de este, de este versículo, el Señor te invita a que lo reconozcas como su Señor. El Señor te invita a que seas bautizado, a que vayas en agua, en el nombre poderoso Estamos en tiempos posteros, la, la venida de Cristo está pronta. Ya se ven muchas cosas que tú de pronto creerás que tienen que pasar, yo sé que tienen que pasar, pero todo se está... Viniendo muy rápido. Entonces, sea que venga, no sabemos cuándo va a venir, pero yo, un decir en 10, 9, no no sabe no sabemos. Pero que realmente, o si llegas a partir de, esta, de, de este mundo, sea que tú estés en la presencia del Señor. No, no, no, no conociendo, reconociendo a Jesucristo como tu Señor. Y volviendo a este versículo que nos comenzamos en. En esta, en esta misión, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, porque no habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos el alimento tras uh, tan miserable. Muchas veces que el Señor te bendice, muchas veces que el Señor te da tantas cosas, y tú igual de ser agradecido, agradecido a lo, lo, lo que eh, te quejas, no eres, no, eres, no eres agradecido por el Señor. Es por eso que también nos lleva a Números 14, 2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y es por eso que el Señor eh, en, esta, en esta misión te está diciendo: Yo te he hablado de muchas formas. Yo te he hablado de, de diferentes maneras. En este video que estamos viendo en este momento, eh, de, la, de, la, de la que vamos a ver, de la Coca-Cola, es como cuando se, se dice, se habla, y, y este video, el, el que estás viendo en este momento, es un video aproximadamente de una hora. Al momento de que tú comiences, comiences a consumir todo lo del mundo, el Señor te dice, no hagas aquello, no hagas esto, tú únicamente me buscas, únicamente por una bendición, Tú únicamente me buscas para tu necesidad, pero tú murmuras contra mis siervos, tú murmuras contra mí, tú te quejas, tú no estás agradecida, tú no eres agradecido, tú únicamente quieres tus beneficios. Pero si yo viniera ahorita, en este momento, pocos irían conmigo, son pocos, son pocos los que se Porque realmente Señor le, le encantaría que se fuera todo el mundo, pero no, son pocos los, los que... Que, los que realmente están buscando al Señor. Es por eso que, uh, como estás viendo en las imágenes, eh, comienza a hervir todo lo que estás consumiendo en el mundo. Todo, esa cosa, eh, todo, es, todo lo que estás consumiendo, todo lo que estás viendo, se vuelve en un consumismo y que realmente no estás apreciando que el Señor te, te está dando. No lo estás reconociendo como su Señor. Si lo, si lo dijiste, pero lo dijiste de una manera únicamente como. como bajaste en aguas pero no tomaste ese bajar en aguas como de una manera realmente responsable no lo tomaste lo has tomado como un juego realmente el señor nos está diciendo a través de este video que todo lo que te está, es todo lo que te está consumiendo no únicamente en esta bebida en esta bebida y mira rápido comparte rápido porque de pronto la bloqueará bloquea en este video eh, mira que comienza a hervir todo un proceso como te digo Uh, no sé si te lo comenté al, eh, al comienzo de este video, este, este proceso fue casi una hora, una hora. Entonces imagínate, al consumir esa, esta bebida, no únicamente, esta bebida, sino muchas cosas más del mundo, ¿cómo comienza a hervir? ¿Cómo comienza a, a, a pasar en tu cuerpo? Igual de ayudarlo, lo está destruyendo. Y es por eso que el Señor eh, está cansado de que murmuren de su Hijo, murmuren de realmente de lo que el Señor ha ha hecho por, por cada uno de nosotros y hizo por nosotros pero realmente el pueblo de Dios no quiere únicamente quiere la, una vez más y siempre lo hemos hablado la casa, el carro y la beca únicamente quieren eso, únicamente quieren donde ellos quieran, no, no lo que el Señor quiera sino vemos una comunidad que realmente creen que están bien pero hay una soberbia hay tantas cosas que realmente no podemos entender en el nombre poderoso de su nombre es por eso que también el Señor nos lleva a uh, uh, números. En el capítulo 32, nos dice algo del capítulo 32, en el capítulo 32, en el versículo 13 al 15. Mira lo que nos dice el 13 al 15. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. He aquí que vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, Prolé, prolé de hombres pecadores para añadir aún la una, a una ira de, Je, de Jehová contra Israel si os volvieres de, de en pos de él él volverá otra vez a, deja, a dejaros en el desierto y, destru, y destruiréis a todo este pueblo mira que el señor ha tratado de hacer muchas cosas y lo ha hecho con todo su amor pero no ha querido entender no ha querido entender que el Señor realmente está queriendo hacer algo maravilloso en vuestras vidas. Y es por eso que el Evangelio de, de, de, de Juan, el capítulo, del 6, capítulo 6, versículo uh, 47, 51, nos dice, no, uh, no que alguno ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.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 Pero realmente el pueblo de Dios no ha entendido esto. Únicamente como vemos en las imágenes, cada día todo ese consumismo está hirviendo en vuestras vidas. Mira aquí, eh, te comparto esto. Esta olla se dañó, pero valió la pena. Vale la pena para mostrar al mundo lo que está pasando al consumir todo lo que, el, todo lo que tú estás consumiendo, la vanidad. Estás consumiendo únicamente tus beneficios. No hay hipocresía, no hay humildad. Y es por eso que el Señor te está hablando a lo más profundo de tu corazón, de tu vida. Y es por eso que el Señor te está diciendo, no, dejes más que te consuma, sino reconoceme como tu Señor, reconoceme realmente que yo, yo anhelo que tú seas parte de, de ese arrebatamiento, de que yo pueda llevarte. Pero el Señor eh, realmente está triste de que mira cómo vemos estas imágenes después de hervir, cómo eso se vuelve, se volvió todo duro, algo como una pirar, uh, uh, como una roca, y, y salía ese humo, y, como un, y, y salió un olor como a quemado, horrible, todo, no, no, puedo, no puedo como describirte ese olor, pero esto es para compartirlo y decirte de lo que el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo, nos está salvando. Uh, lo está diciendo a través de este video de esta, de, mira cómo salen esas cosas horribles y es el, lo que está diciendo el Señor que a través de de esta emisión de esta está diciendo, no más reconoce, cambia hay una transformación, no me busques únicamente por tu necesidad no me busques únicamente por tu beneficio sino realmente para que tengas una vida eterna una vida eterna en mí es por eso que el Señor en esta, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, en el momento que tú nos estás escuchando en el Evangelio de 5, uh, capítulo 5, versículo 6, Él nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Realmente tú quieres ser saciado con la palabra de Dios? Escrudíñala, profundízala en el nombre poderoso de Jesús. Realmente el Señor te está diciendo, no seas parte de ese consumismo del mundo, sino busca esa vida eterna. Bienaventurado como una vez más, como lo dice el Evangelio de Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tú tienes hambre y sed de justicia? Sí. Mucha gente no muchas cosas aquí en la tierra, pero una vez más, esto es temporal, Nos pues vamos, si tú te quieres quedar, quédate. Y va a ser una vida eterna, pero en el infierno, en el lago de fuego. En lo, en lo personal, yo me quiero ir, no me quiero quedar. Eh, hago una vez más de predicar la buena nueva del reino de los cielos. Y yo le digo al Señor, si uno, dos o tres, no le pongo límites al Señor, tomaron esta palabra, gloria a Dios. Aquellos que no quieren, te estamos diciendo, el Señor te está diciendo, abre tu corazón a mí, despierta, te estoy quitando vendas en el nombre poderoso de mi Hijo. Estoy quitando ventas y ya para terminar, el Señor nos trae una palabra en Isaías, capítulo 32, versículo 11, que nos dice, temblá oh, indolentes, turbados o oh, confiadas, despojados, desnudados, ceñí los lomos con sicilio. Vienen momentos duros. Vienen momentos, no es para alarmarte, no es para decirte que, mejor dicho, que van a pasar cosas. Pero llegó el momento de un arrepentimiento genuino. En que no, no perdona la palabra que voy a usar, no acahueteemos a nuestros familiares. Las cosas que ellos hacen, la soberbia, las drogas, prostitución, alcohol, no más. Ponle un stop, ponle un padre, decir, no soy partícipe de eso, lo siento mucho, yo quiero ir, yo quiero ir a una vida en el nombre poderoso de tu hijo. No quiero seguir más siendo parte como lo mostramos en ese video de la Coca-Cola. ¿Nos censurarán este video? A lo mejor sí. Pero eh, lo que vimos en, lo que viste en ese video no sea parte de que te quedes ahí sufriendo y qué rico es ir a una vida eterna con el gran Te Invito a que oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria y honra y poder, Señor. Gracias, Señor, por ser tan, tan hermoso, tan bello, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos hablas de una manera u otra, Señor. Hoy nos hablaste por medio de, este, de estas imágenes, Señor. Nos dijiste el consumismo, y las cosas, las, las ambiciones de este mundo, no valen la pena, Señor. Vale la pena es seguirte a ti, Señor. Buscar más de tu presencia, leer tu palabra, tener esa oración contigo. ese tú a tú en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, una vez más, gracias y dale siempre la gloria y la honra al Señor. Nos veremos en otra misión, aquí en África y Conquista. Bendiciones.